Estamos aquí en la manifestación del 19 congreso de CGT y lo que reclamamos es justicia social en definitiva, todo lo que son las reivindicaciones de CGT que las vamos además a acordar en los próximos, en este congreso para desarrollar en los próximos cuatro años con el equipo de gestión que seamos, que elijamos y en definitiva para seguir haciendo crecer al sindicato como la alternativa que la clase trabajadora necesita. Estamos aquí en Zaragoza en la manifestación tras la sesión del Congreso de, de hoy viernes. Eh, estamos con el Congreso confederal para renovar, eh, bueno, pues tras cuatro años del anterior Congreso, los cargos y los acuerdos. La ciudad de Zaragoza tiene que ver que la CGT no solo viene aquí a hacer un Congreso, sino también a reivindicar unos derechos y en este caso contra las desigualdades sociales. Llevamos varios años... ...de crisis dura, ahora por la, antes por la pandemia... ...ahora parece ser que la pandemia ya se pasa... ...y empieza por la crisis por la guerra de, en Ucrania... ...entonces la clase trabajadora está sufriendo... To, ...todas las consecuencias... ...y entendemos que es necesario salir a las calles... ...a reivindicar y a luchar contra las desigualdades sociales. En esta manifestación pedimos como siempre... ...el reparto de la riqueza... ...queremos dignidad en los trabajos... ...y que al final pues de nuevo las condiciones... ...de los, de los trabajadores y trabajadoras sean dignos. Derogación de reformas laborales... Le, el tema de las pensiones, que bueno todos vamos todos y todas vamos a llegar a ser pensionistas y es gravísimo lo que el gobierno está haciendo. Un gobierno que dice ser el más progresista de la historia, pero que está demostrando que está gobernando como la peor de la derecha. Eh, le, cómo está la situación social con lo, la subida de los precios, no suben los salarios, los desahucios. En definitiva, eh, estamos ante una crisis social muy importante que eso solo lo podemos arreglar saliendo a la calle. Estamos estableciendo estrategias y acuerdos para seguir y mantener la lucha en la calle y en las empresas, por supuesto, en los comités. Aquí estamos en esta manifestación donde se siente la fuerza de la CGT y que es siempre es muy impresionante la capacidad de organización y de convocatoria que tiene la CGT y estamos muy orgullosos y orgullosas de, de, de participar a, a esta manifestación. La relación de la Unión Sindical Solidaire con la CGT es algo que viene de lejos. Eh, ha sido iniciada en el, en el sector del ferrocarril eh, desde el 95 con Sudraya. Y luego, poco a poco, cuando se empezó, empezó a tejer eh, toda esta, esta relación de confianza y de, y de lucha. Eh, participamos desde el 2013 con la CGT, con la CSP, con Lutas en la, y con la CUB en la coordinación de, de la Red Sindical Internacional de Solidaridad y de Luchas. La invitación de la CGT a participar al Congreso es una, una demostración de la amistad y del trabajo común que estamos haciendo entre las organizaciones sindicales de, de Europa, las de base que participan a la red, es un placer venir al Congreso de la Cgt y tengo la fortuna de venir por la segunda vez. Ya estuve en el de, el de Valencia y ahora el de Zaragoza. I came to Zaragoza on invitation by Cgt for the Congress and, uh, Estoy feliz de participar en el Congreso y en esta demonstración contra las inégalidades, las inégalidades de trabajo y las inégalidades de trabajo. Es un importante struggle. Keep up your struggle. Uh, je, on a été invitados en tanta organización anarco-syndicalista al Congreso, al 19e Congreso de la CGT d'Espagne. Y es importante, en momentos como estos, euh, para réaffirmar l'internationalismo. Du courant de pensée que nous, que nous représentons. Et c'est important que nous puissions euh, réaffirmer et réfléchir ensemble au devenir de l'anarcho-syndicalisme en Europe et dans le monde. Et je pense que le rôle de la CGT d'Espagne est très important pour notre courant de pensée, car c'est bien sûr la principale force anarcho-syndicaliste dans le monde. Et. Las decisiones que son prises por los congrès de la CGT nos sirven también en nuestra reflexión cotidiana en Francia y en otros países. Veo que los problemas son comunes, sea en Italia como en España, eh, legados a, a las políticas del capitalismo, y, pero nosotros tenemos que seguir la línea que, que trazamos con la red que las políticas uh, capitalísticas van, las tenemos que combatir juntos en todos los países de Europa. Esa es la única posibilidad que tenemos de lograr que los trabajadores puedan ganar esta guerra. Está totalmente demostrado a lo largo de toda la historia que sin una lucha en la calle y sin una lucha de los en los centros de trabajo no se consigue absolutamente nada. Y que la CGT sea esa herramienta para la defensa de la clase trabajadora. Llevamos eh, mucho tiempo que nos han ido dejando relegados, nos han metido en casa y ahora pues eh, es el momento de volver otra vez a tomarlas y que se nos oiga y la ciudadanía vuelva a otra vez a tomarlas. La lucha en la calle es el único camino. Que eh, Viva la lucha obrera y viva la clase trabajadora. ¡Salud y acierto! ¡Viva la clase trabajadora!